Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, eh, sean bienvenidos a esta nueva reunión en Facebook Live, en la página de la Red Mexicana de Quinodermos. Eh, como ya muchos saben, el lunes fue 10 de mayo y en México festejamos el Día de la Madre. Eh, esas seres tan amados, <risa> eh, que siempre aquí están llenas de festivales y todo esto, ¿no? Pero nosotros esta vez queremos hacer una plática con unas mamás equinodermólogas para que nos hablen cómo es la vida siendo mamás y académicas, siendo científicas. Entonces, eh, por eso esta reunión se llama Mujeres, Madres, Científicas, satisfacciones y retos de la maternidad en la academia. ¿no? Eh, y pues me siento muy feliz y muy honrada de que tenemos aquí a unas grandes científicas equinodermólogas y ya son grandes mujeres, grandes mamás, grandes académicas. Entonces, les doy la bienvenida a Tamara, Abril, Tania, Michelle y yo, me llamo Alejandra Martínez, por quien no me conoce. Entonces, me gustaría que ellas mismas se presentaran para que tengan de su propia voz qué es lo que están haciendo en estos momentos. Tamara, ¿quieres comenzar, por favor? Sí, como no. Buenas noches a todos, acá desde Argentina, ya son las 8 de la noche, eh, justo hablando de madres es la hora de, de la cena, así que hoy en mi casa se retrasa para poder participar. Yo soy Tamara Rubilar, soy investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, eh, soy cofundadora de arbacia una empresa base tecnológica que se enfoca en la acuicultura de erizos de mar, y... Eh, me, me siento honrada por esta invitación, eh, la verdad que a ustedes las conozco hace eh, muchos años a través de la red de, de iberoamericana de Equinodermos, así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, y aprovecho a quien ande cenando ahí, porque si quieres tráete tu plato, Tamara, y aquí cenas y platicas. <risa> <risa> avi hola, te presentas por favor. Hola, pues yo soy Abril Verónica Gómez Rodríguez, eh, soy pasante de biología marina y ahorita ya estoy terminando ya detallando las últimas cosas para la entrega de tesis. Este, pues eh, yo estudio la simbiosis entre los, unos camaroncitos y, y estrellas de mar y es muy interesante el tema en el que yo me estoy desarrollando y pues a ustedes también las conozco hace relativamente poco pero pues todas han sido unas grandes amigas, grandes maestras y, este, y estoy muy muy orgullosa de que me hayan invitado este, a participar en esta actividad tan bonita. Muchas gracias. no Muchas gracias a ti, bienvenida. Tania, ¿andas por ahí? Hola, yo soy Tania Pineda, nos saludamos desde Los Ángeles, nosotros dos. Y um, yo me dedico a la parte de sistemática y filogenia de Ofiros. Eh, Se me fue la pregunta. ¿Dónde andas? ¿Estás adscrita en, algún, en alguna institución en la, de Los Ángeles? Estoy terminando la, el doctorado en la Universidad de Florida y soy candidato a doctor. Pronto espero defender la tesis entre niños y todo lo demás. Sí, ya, ve, ya pronto, ya pronto. Bienvenida. Isel. Itzel, ¿puedes prender tu micrófono? Ah, perdón, es que no, no las escuché, perdón. Sí, sí, está bien. Es Itzel Rosales, eh, yo soy, eh, pues estoy en mi último ya semestre de, de doctorado de, en el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología en la UNAM. Soy también candidata a doctor, que yo espero que, que pues no pase de este año ya eh, poder titularme. Y pues mi especialidad o, o, o más bien, eh, o lo que a mí me, me gusta y me gustaría seguir dedicándome es a la taxonomía y la sistemática de los ofiuros, Particularmente he trabajado un poco más en el Pacífico Mexicano, eh, sin embargo, he trabajado también un poco con la biogeografía de ofiuros del Atlántico. Entonces, pues un poquito de todo y pues ahí, ahí estamos trabajando. Muy bien, bienvenida. Susana, está, nada más se le atraviesa una pequeña pandemia, pero yo creo que ya pronto se regulariza todo, <risa> o eso espero. Eh, bueno, yo, pues, yo me llamo Alejandra Martínez, yo soy doctora en ciencias, eh, en ciencias del mar, soy paleontóloga y trabajo con equinodermos. Ahorita con erizos principalmente, pero le muevo un poquito a todo la, la paleontología de todos los equinodermos. Y ahorita trabajo en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Y pues bueno, bienvenidas sean todas, bienvenidos a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Y bueno, pues yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? La primera pregunta es, ¿en qué momento de su vida académica les llegó la maternidad? Porque, no sé, <ríe> a todos nos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, vamos a seguir el mismo orden, por favor. Tamara, nos platicas qué andabas haciendo cuando te enteraste que estabas esperando. Eh, estaba en mi cuarto año de doctorado, todavía me faltaba un año entero para doctorarme, cuando tuve a mi primer hijo, y mi segundo hijo lo tuve ya cuando tenía la plaza de investigadora, así que hubo un plazo así como de cuatro años entre un hijo y el otro, eh, pero mi primer hijo me agarró en medio de la vorágine del doctorado, y me doctoré así como, usted, como Tania, con el chiquitito corriendo, en, en el salón mientras yo defendía a mi tesis doctoral. Yo tenía acá casi un nenito. Muy bien. Oye, ¿y cómo recibió la noticia tu equipo de trabajo? Me echaron eh... del laboratorio. Sí, yo no la pasé muy bien. Okay. Yo, soy que que yo soy más <ríe> grande que ustedes. Mi hijo mayor tiene 12 años. Eh, en ese entonces, en el CONICET, en Argentina, no teníamos licencia por maternidad eh, cuando teníamos los chicos, con mi segundo hijo, por suerte ya la tuve, y en ese entonces yo trabajaba en un laboratorio en Buenos Aires, mi, mi doctorado se centraba en estudiar eh, la regeneración neuronal en una estrella de mar que se dividía por la mitad, y yo estudiaba la regeneración del sistema nervioso, y entonces hacía mi doctorado mixto entre Puerto Madryn, y la Fundación Instituto Leluar, que es como el instituto más prestigioso de la Argentina, pero mi, mi actual, eh, bueno, mi, mi no actual, mi de entonces director de doctorado eh, no se tomó a bien mi embarazo, y él me dijo que no creía que yo iba a poder terminar mi doctorado con un bebé, y entonces me pidió que me busque otro laboratorio de otra universidad. Entonces, en medio del embarazo... Eh, tuve que hacer todo un cambio, yo hacía el doctorado en la UBA, me tuve que cambiar a otra universidad, que fue la Universidad del Comahue, eh, y a eso, ahí aparece uno de mis hijos. Eh, y, y bueno, yo tuve un embarazo de riesgo, entonces tuve mucho reposo, y entonces entre las dos cosas, eh, demoré más tiempo en doctorarme que mis colegas varones, que entraron en las mismas camadas que yo, claramente. A mí se me conjugó eso de tener que cambiarme de laboratorio y de, y de universidad en el medio del doctorado eh, con el reposo. Así que para mí fue un poco cuesta arriba, pero la injusticia así como que me hicieron eh, desencadenó y desempeñó muchas formas mías de accionar hoy en mi grupo de trabajo, por ejemplo. Que, que, bueno, después cuando lleguemos a ese tema, eh, qué era lo que podemos hacer... Eh, yo me puse a hacer cosas activas a partir de mi propia experiencia. Espero que la de ustedes bueno. haya sido mejor. Ya veremos, ya veremos. A ver qué nos dice Adi. Pues miren, también mi, mi historia fue un poco complicada porque se atravesó la pandemia eh, yo estaba este, entregando unas revisiones y otras de mi tesis que cambiarle aquí, que vamos a hacer acá, mi asesora es un amor, es yo creo que una de las personas que más eh, admiro, porque también ella es madre, tiene cuatro hijas, este, Ariadna Ávila se llama, ella, yo me enteré de mi embarazo y yo me quedé en shock, porque pues no lo tenía planeado, no teníamos planeado nada de eso, mi pareja y yo, entonces nos quedamos así, bueno, ¿qué te falta para titularte? Muy poco, entonces pues síguele. Y nos, yo dije, sí, es cierto. Y yo estaba eh, en Durango, en donde provengo, y me fui a La Paz, este, donde estaba haciendo yo mi tesis en mi laboratorio y todo eso, me fui a La Paz sabiendo que pues estaba embarazada. Pero nadie más sabía, o sea, fue un embarazo muy sorpresa. Le digo yo a mi asesora y me dice, wow qué bueno, o sea, felicidades, vamos a seguir trabajando, no sé qué. Y yo me sentí pues muy apoyada y dije, wow, no, pues está muy bien. Pero en eso se me vino una amenaza de aborto muy fea. Entonces estuve mucho tiempo en reposo, de hecho estuve un mes en La Paz y más de tres semanas estuve en cama y en hospitales y aquí y allá. Entonces pues mi pareja y yo decidimos eh, que me regresara yo a Durango eh, y aquí seguirle, ¿no? Entonces le dije yo a mi asesora, ¿sabes qué? Pues vamos a seguirle allá. Me dijo, sí, tú no te preocupes, tú sigue y cuida, cuida a tu bebé. El punto es que yo llego aquí y empiezan un poco más de complicaciones porque también tuve un embarazo de alto riesgo. Tuve preeclampsia, me dio eh, de la vesícula, me dio de todo, todo. Entonces este, fue muy complicado para mí seguir con el ritmo de trabajo que ya llevábamos y fue, ay, es, es una historia muy vea porque yo tuve que dejar un poco de lado mi tesis por cuidar mi embarazo por cuidar a mi bebé y más que pues casi nadie sabía de mi embarazo de hecho o sea nada más lo que sabíamos pues era mi pareja mi mamá y mi asesora y ya entonces fue un embarazo sorpresa eh, y es lleno de complicaciones y la verdad pues sí sí estuvo muy muy difícil pero pues ahí la llevamos bueno, qué bueno que los dos están bien, tu hijo y tú, que eso es lo principal. Y oye, qué importantísimo es tener el apoyo, de, bueno, tener una red de apoyo familiar y social pero también que tu asesor sea parte de tu red de apoyo, ¿no? Y que no sientas que se te cortan las alas, sino que al contrario te acurruquen, te cobijen y te apoyen para que el proyecto en conjunto salga adelante, ¿no? Así y es. Que sí. también... Ella ha sido muy, muy comprensiva, porque como te digo, también es madre, y ha sido muy comprensiva con todas las cosas que han sucedido desde que yo me enteré de mi embarazo. Y no, ella, yo la admiro y la tengo aquí. Sí, la verdad es que sí, es de, es de apreciarse y admirarse. Eh, tú, Tania, tú tienes dos hijos. Hola, yo tengo dos hijos. Pues para mí, mis, las dos historias han sido sumamente diferentes. La primera fue, bueno, mi primera hija tiene tres años, casi cuatro años. Y igual cuando es, sabíamos que queríamos tener familias, el punto exacto, pues, uno nunca sabe. Sabe más o menos cuándo, pero pues ahí está. Y en ese tiempo yo todavía estaba viviendo en Florida, mi esposo vivía en Los Ángeles. Entonces para mí era sumamente importante formar una familia desde el inicio. Entonces hablé con mi advisor, con Gustav, y le platiqué, se puso súper contento. Y su primera respuesta fue, haz lo que tengas que hacer. Y le dije, no, Sam, al final yo quiero seguir mi doctorado. Dije, pero creo que aquí no lo voy a poder lograr porque necesito a alguien más o sea no puedo aventarme un embarazo o sea, en primera fuera de mi país solita y aparte fuera de mi o sea, lejos de mi esposo pues creo que no no es lo que como yo lo imagino no me gustaría tener un embarazo así entonces prefiero pues mudarme entonces tomamos la decisión de mudarme a, a los ángeles entonces eso con eso llevó muchísimo pues muchos sacrificios Muchas inseguridades de mi parte a la vez porque sabía lo que estaba dejando en la institución donde pues al, fin, al final estaba pues llevando un ritmo de trabajo, mi parte académica estaba como a tope, o sea, eran muchas cosas, ¿no? Era una decisión de ok, sí, me voy y, y pasa. Entonces, eh, durante todo el primer año de embarazo, pues me dediqué a recolectar todos los datos de, pues del doctorado, lo que me faltaba justo, entonces me la pasé fuera, me la pasé viajando, entonces también hice todo un año de, de uh, embarazada fuera de mi país también con muchísimos como nervios, el estar pues, moviéndote en otros países que realmente no conoces el sistema público, el sistema de salud, cómo puede pasar, ¿no? Entonces uh, fue muy chistoso porque en, cuando yo regresé ya a vivir a Los Ángeles de, o sea, físico, tenía ya ocho meses de embarazo. Entonces creo que me entró como una crisis una semana antes, estaba en ese tiempo en París. Y como que me entró la realidad de, ya voy a tener un hijo. O sea, como que mantuve toda mi, me mantuve a, a, al borde de, sí, yo puedo hacer esto. Pero ya justo antes de tomar ese avión me entró una crisis y empecé a tener como contracciones porque pues fue como la ansiedad de decir, esto es real, hasta aquí va. Entonces tuve una experiencia de estar en el hospital en, en París, lo cual se me hizo como bien distinto. a ah. Ok. A mí esto súper distinto de, de cómo hacen las cosas en Estados Unidos. Entonces, pues ya nació mi hija, eh, a mí me costó... Yo sí tuve un, tuve un embarazo muy bonito, pero tuve un parto muy difícil, entonces... <tose> <tose> <tose> Está bien hoy oh, sí es que el servicio eh, bueno el trato al público en general en Francia es como una cosa de cuidado y en Estados Unidos sí me imagino que además te sentías más como en casa no o sea al final ya habías pasado tiempo en Estados Unidos ya sabías cómo estaba la cosa un poco pero bueno pues qué bueno que a pesar de que tuviste un parto complicado también igual que ahora están bien las dos y ahora, y después viviste el embarazo de Ezra. Sí, lo que quería, es que estaba esperando que dejara sus voces. Eh, lo que quería comentar es, por ejemplo, es algo que yo pasé en el posparto. Eh, es algo que a mí me costó mucho trabajo entender y aceptar que ah. hay depresión posparto. Y yo tuve una depresión posparto muy fuerte. Justo por el, uno de aceptarlo yo, dos de enfrentarla y tres de, de alzar la mano y decir, me está pasando, necesito ayuda. No puedo. ¿Por qué? Porque en primera no tengo maternidad, o sea, no tuve un... ¿Cómo se llama? Leap maternity, el... Bueno, el, el tiempo... Sí, apartado. una incapacidad por maternidad. Una incapacidad por maternidad. Al final tuve que seguir enseñando, tuve que seguir dando clases, o sea, nunca paré. O sea, así con el niño, sacando leche y calificando, y dando clases. Y tenía que mostrarme como una mujer fuerte cuando dije, no puedo. Entonces, obviamente, eso a la larga conllevó muchísimas cosas me atrasé muchísimo, etcétera. Y ya cuando decidimos tener al segundo bebé, a Ezra obviamente fue un bebé de, de pandemia, o sea, me tocó ir a muchas citas médicas a la, o sea, solita. También tuve un embarazo de alto riesgo. Fue otra otra historia totalmente distinta con Ezra. Igual, estuve básicamente todo el embarazo en cama. O sea, muchas cosas que pues no hablé porque son muy personales, pero a la vez sentía que necesitaba como decirlo de o sea, sí pasa. No somos las únicas. Tengo que tener a una niña de tres años en casa y a un pequeñito. Sí, yo creo que eh, se me hace muy raro que quienes pasamos por problemas durante el, durante el embarazo y el posparto, eh, se, se me hace muy raro que somos muchas mujeres las que tenemos problemas, que todos dicen, ay, pues para eso está hecho el cuerpo, para ser hijos, ¿no? <risa> Pero no es tan fácil, ¿no? no está fácil, muchas mujeres la pasamos fatal y, y nos trae muchas complicaciones y se valora mucho que las personas lo hablen, no que las mujeres se expresen y que digan, a mí también me pasó porque así ya no te sientes como un bicho raro, ya no sientes que fallaste en algo, ¿no? Y, y yo en, el, en mi momento les platicaré, pero yo creo que, que hablarlo, aunque aún con el dolor y con toda la dificultad, expresarlo, yo creo que le ayuda a muchas personas para sentir que, que no son las únicas, que, está, que es normal pasar por esto, ¿no? Totalmente, si te puedo sumar algo. Yo tengo el síndrome de antifosfolipídico, que es una enfermedad poco conocida en donde uno se tiene que inyectar heparina dos veces por día durante todo el embarazo, y bueno, eso genera un montón de complicaciones y, y generan cosas, en, problemas en el hígado y demás, que yo generalmente no lo cuento, tampoco ahora, como quizás ahora se están animando a contar un poco más de cosas, pero sí hace que el embarazo sea complicado. Y con respecto a lo de la depresión por past, par, eh, postparto que hablaba Tania, yo la tuve con mi segundo hijo, no con el primero. Y realmente es algo muy duro. Y, es, y, y los médicos, yo tenía médicos hombres, no, no me reconocían el hecho de que yo realmente me sentía totalmente deprimida. Eh, lo pude resolver gracias a una ginecóloga, así se llama acá en Argentina, mujer, que, que lo reconoció como algo real, los médicos con los que yo me trataba, y como, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. No se pasa. Se necesita ayuda. Así que te y entiendo, tenés, Tania. A mí una vez de el cuello eso. es como sumamente importante. Y justo eso cambió mi... O sea, como uh, me mentalicé para el siguiente embarazo. Dije, o sea, ya pasé por esto. Necesito estar mucho más preparada. Y en cuanto sienta un trigger que va a, a pasar. Sí, pedir ayuda desde el día cero. Entonces yo, yo me armé con muchísimas personas. Y dije, ok, creo que puede pasarme, porque es muy normal, o ser tan estás tan vulnerable al momento de, de parir. Aparte, parir en pandemia es, fue muy raro, ¿sabes? O sea, estar como en... Esas son muchas cosas que al final, yo no imaginé que así iba a ser mi embarazo, no imaginé que así iba a traer a, a Isra acá, pero al final eh, me, me armé de valor y lo logramos. Pero en fin, ahorita lo, lo digo, lo estoy tomando terapia porque lo necesito, es demasiada carga emocional, bebés, pandemias, hijos, es, o sea, por ejemplo, ahorita mi hija está enferma, por eso estoy con el bebé aquí, o sea, nos tenemos que dividir, solo hay una persona que puede entrar al doctor, pues, me toca, pero adelante, sigan hablando ustedes. Ay, perdón, Itzel, ¿a ti cómo te fue? Híjole, pues mi historia también es, es entre un poco chusca, pero como dices tú, es una historia real, ¿no? Que, que pocas veces compartes como con la gente, ¿no? O, o con tu grupo de trabajo, creo que son contados los que te llegan a preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo la estás pasando como, como mamá? Y pues yo realmente inicié mi maestría embarazada. Pero pues yo... Ahora sí que de repente, pues como, como mujer, algo que mi mamá me enseñó mucho es a no rendirme, ¿no? a renunciar a mis sueños y justo eh, yo me, me casé, casi inmediatamente que me casé, me embarazo y un buen día me dice mi esposo, oye, me acaban de mandar una invitación para un posgrado, no te interesa hacerlo porque la verdad es que pues yo ya no quiero, pero pues está bueno, te interesa, ya sabíamos que estábamos embarazados. Y le digo, bueno, pues no pierdo nada con hacer el examen. Entonces eh, metí los papeles, justamente con el proyecto que yo entré fue con un proyecto de ecología de peces en una laguna costera, porque esa era como mi, mi línea que venía de la licenciatura. Entré con ese proyecto, eh, pasé el examen, todo lo que, lo que se necesitaba, y pues ya llegó la hora de inscribirse, que era en agosto. Entonces, todo mi embarazo, mi primer embarazo, digamos que lo pasé como en trámites, ¿no? De que si me quedaba o no me quedaba en la maestría. Total que al final me terminé quedando y el semestre iniciaba en agosto. Y mi hija nació el 25 de agosto. Entonces, el iniciar el semestre era, pues sí era como medio, medio complicado, ¿no? El tomar la decisión de decir, bueno, me voy a aventar a, a, a tomar el semestre. En aquel entonces fui a hablar con la coordinadora del posgrado. Y ella me dijo, vamos a hacer una cosa, no te vas a inscribir este semestre y vas a adelantar materias en línea. Me dice, pero vas a estar sin estar inscrita. Entonces, cuando ya te inscribas, vas a tener la ventaja que ya tienes adelantadas unas tantas materias. Y yo pues hasta ahí sentí, la verdad, mucho apoyo de parte del posgrado. Una que me dieran como, como ese chance de poder inscribirme, no, no dejar perder mi lugar pues, y poder inscribirme el siguiente semestre y el tomar las clases en línea. Entonces, ya yo estaba en casa y tomaba clases en línea, y pues podía amamantar a, a la bebé. Ya para el siguiente semestre, en donde ya tenía que oficialmente inscribir, fue yo a inscribirme, y ahí sí la coordinadora me dijo, no, ¿sabes qué? No te puedes inscribir, porque tu, el posgrado pues te demanda eh, tiempo completo, tu bebé tiene apenas como cuatro meses, y con quién lo vas a dejar. Entonces, yo por más que le di todas las soluciones posibles, me dijo, espérate otro, otro, otro semestre, te voy a dar chance que sigas eh, tomando clases en línea o que vengas presencialmente, pero solo vengas a clases y no comer tiempo de la tesis. Y ya después no me pareció tan descabellado, dije, bueno, tiene un poco de sentido lo que dice. Entonces, digamos que yo cursé la mayoría de mis materias sin estar inscrita y cuando pude inscribirme, cursé ya algunas, pero ya, ya llevaba un tanto avanzado. Entonces pude como dedicarle un poco más de tiempo a la tesis. Regreso, ahora sí que ya físicamente, ahora sí con todo a dar a la tesis, y mi tutor, el que, el que iba a ser mi tutor, que era para el, el proyecto este de peces, me dijo que pues no, que él necesitaba que yo estuviera como mil por ciento en el laboratorio y como que pues, porque mi, mi idea desde un principio era como, ser muy estricta en los horarios, ¿no? Porque tienes un hijo que te está esperando en casa para comer, para hacer mil cosas, y por mucho que, que la mamá te ayude, pues no lo puedes dejar todo el día con la mamá. Y él me decía, es que yo necesito una persona que esté todo el día, o sea, que prácticamente está todo el día, porque hay que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, pues, la verdad es que en tu condición, yo preferiría que mejor, para que te miento, me dice, mejor búscate otro tutor. Y pues... Ahí fue donde salí pues así como llorando y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy en el doctorado, ya estoy en todo y no tengo proyecto. Entonces me puse a caminar por los pasillos del, del instituto, como viendo, o sea, literal, viendo en dónde podía encontrar algo que me interesara, que no estuviera como tan perdida y, y que pudiera, pues, pues, que me aceptaran. Básicamente eso era lo que quería. Entonces un día fui a dar a la colección de quinodermos. Y toqué la puerta y estaba el doctor Francisco. Dije, bueno, pues por preguntar no, no pierdo nada. toqué la puerta y pues llegué a presentarme, a contarle mi historia. Y él me dijo, de repente platicábamos ¿no? con, con, con varios que lo conocen, que te pide el, el currículum promedio y, y todas esas cosas. ¿no? Se puso como un poco estricto. Y me dice, ¿pero con quién quieres trabajar? Y yo le dije, es que honestamente yo tengo un poco de experiencia en ecología, pero con peces. Entonces, dijo, no, pues nosotros ecología, pues ahorita no. Nosotros hacemos taxonomía, hacemos esto, hacemos lo otro. Si te interesa, ven la siguiente semana. Piensa más o menos qué quieres hacer y si te interesa, vienes la otra semana. Total que ya me quedé pensando, meditándolo y decidí tomar la opción. Me puse a investigar un poquito como qué cosas podía hacer. Llegué un día al laboratorio y le platiqué al doctor más o menos qué era lo que quería hacer, justo quería hacer yo una revisión de un género. Y él me dijo, oye Itzel, ¿y estás segura que quieres hacer esto? ¿Estás segura que te va a dar tiempo con lo que me estás contando tú, con, con, tu, con tu nena y bla, bla, ¿estás segura que te va a dar tiempo de hacer esto? Y pues de repente uno, bueno, yo tengo mucho como esa tendencia, ¿no? como que me emociono demasiado como por los proyectos profesionales y como que de repente no dimensiono y me metí en unos problemones por no dimensionar eso. Y me dice, ¿estás segura? Y me dijo, mira, ¿Qué te parece? Eh, lo voy a platicar con, con el doctor La Guarda. Me dice, yo no puedo recibir estudiantes ahorita por un tema que tenía él. No podía recibir estudiantes, pero vamos a platicarlo con él. Nos reunimos los tres y al final quedamos que íbamos a trabajar con biogeografía, con material de la colección, con lo que se trajera de las muestras. Me dice, pues realmente es, ya tenemos la colección, ya está identificado, solo es que tú revises, corrobores la identidad, armes tu base de datos. Una vez que tú tengas tu base de datos, todo lo demás lo puedes hacer desde tu casa sin ningún problema. Y eso pues me pareció a mí, pues la verdad es que asombroso porque pues de alguna otra forma él fue muy empático con mi situación, ¿no? De que pues yo no podía estar eh, todo el tiempo metida en el, en el laboratorio. Y yo tenía mucho el anhelo de hacer una estancia de investigación, pero digo, dado que estaba mi hija, pues dije, pues está un poco complicado, ¿no? Al final como que me, me resigné un poco a poder hacerlo, tal vez no como hubiera querido, pero a no, a no rendirme. Pues total que ya... Eh, me lo aventé así, el, la maestría, que fueron los dos años de la, de la maestría, y el último semestre que yo estaba cursando, eh, se dio lo del CLE en Brasil, que creo que fue el segundo CLE en Brasil. Entonces, un día llega al laboratorio el doctor y me dice, y nos, bueno, nos dice a todos, va a haber un congreso tal, tal en Brasil, eh, si quieren eh, participar, hay que mandar resúmenes, bla, bla, bla. A mí me faltaba, estaba la mitad de mi maestría justo. Entonces metimos la solicitud, al final decidí que me iba al CLE, como que me mentalicé yo en que iba a dejar a mi hija, pues unos días, no era tanto, eran como unos 10 días tal vez. La niña en ese entonces ya tendría unos dos años, un poquito más, tal vez. Y pues decidí, decidí pues ahora sí que inscribirme y todo. Entonces, ese semestre estuve trabajando muy duro justo para el, el tema este de la, del, del CLE, ¿no? de poder llevar ya al menos mi, mi tesis casi con las conclusiones terminada. Entonces, me puse a trabajar como muy duro en, en eso, ¿no? Entonces, entre el estrés y sí pasaba un poco más de tiempo en el, labo, en el laboratorio justamente preparando todo eso. Pues como que de repente me mal pasaba en dormir, en comer, y pues me empecé como a sentir mal físicamente. En ese entonces mi esposo estaba estudiando eh, la especialidad de microscopía electrónica en la UNAM también. Entonces íbamos y veníamos juntos de, de, de la universidad y teníamos una muchacha que nos apoyaba con la niña. Y pues un día en el metro veníamos de regreso, pues me desmayo. Así en el metro, así literal me desmayé así en el metro. Pues ya llegamos a la casa bien preocupados y justo fue un día antes de irme a Brasil. Me desmayo, entonces voy al médico, porque me dice mi esposo, es que no te puedes ir así, porque me voy preocupado, que tienes, yo le decía, es que es cansancio, nada más es cansancio. Pues fuimos al doctor, eh, hicimos prueba de embarazo y pues resulta que estaba embarazada de mi segundo hijo. Hija, bueno, mal porque fue es niña. Entonces los malestares, el los malestares, el cansancio era porque estaba embarazada. Entonces ese embarazo particularmente me cayó como una bomba porque yo al siguiente día me iba a, a, a Brasil, entonces fue así de, mi esposo me decía, es que no estás bien, y a mí me preocupa que te vayas, te vas tantos días, este, pues mi tiempo nos va a dar de, que, de ir al doctor, hacerte unos estudios, porque tú te vas mañana, ¿qué quieres hacer? Entonces toda esa noche fue, de qué hago, me quedo, voy, es que ya está todo, más allá del dinero, o sea, es que sí es algo que yo quiero hacer, pero... Pero tampoco quiero poner en riesgo la vida de, del bebé o, o mi vida o cosas de ese tipo, ¿no? Total que llego al otro día al laboratorio, pero pues llego así toda demacrada, triste, ¿no? Y literal fue, recuerdo mucho que Julio estaba ese día que llegué. Estaba yo así toda demacrada y estaba Daniela Yepes, la colombiana, y Julio, toda demacrada, triste. Y de repente se me acerca Daniela y me dice... ¿qué tienes? Y yo así ando es que estoy embarazada, y ella me abraza y me dice felicidades, y yo no, felicidades, no, porque no era algo que yo, que yo esperaba ahorita en este momento, ¿no? Justo cuando estaba terminando la maestría, como otra vez, ¿no? Como volver a, a empezar y decir, bueno, lo que no pude hacer la maestría, si yo estaba pensando en un doctorado, pues ya olvídalo, ¿no? Porque pues no, no vas a poder hacerlo. Entonces ya ahí me dieron algunas palabras entre ella y Julio, y pues ya me... me, me como que me, me alentaron demasiado y pues ya me tocaba ir a hablar con el doctor, ¿no? Para decirle, pues doctor, estoy Con embarcada? el doctor, la guarda. Sí, con el doctor, doctor, la, si el, buen, los dos, el doctor, la guarda y el doctor Francisco, los dos. Okay. Entonces, llego a la oficina del doctor y la verdad es que no sé por qué, me daba más miedo decirle a ellos, como que la reacción, no sé, es algo que a lo mejor como mujeres tenemos, ¿no? La reacción de ellos como hombres, como tus asesores, la respuesta de ellos, ¿no? Como que te da un poco de miedo el saber qué vas a tener, si realmente vas a tener el apoyo o no lo vas a tener. Entonces llego al, al, al cubículo del doctor, pues le empiezo a contar y pues ya saben cómo es el doctor la guarda. Muchas felicidades, y yo así llorando, no, doctor, es que no es felicidades, es que yo me siento mal, no, pues muchas felicidades, mira cuántas mujeres desean tener hijos, y mira, tú eres afortunada, bendecida, ya saben, ¿no? Al, al, al doctor la guarda. Y Francisco sí se, se, como que se sacó de onda mucho, ¿no? Y como que él dijo, bueno, ¿y lo tenías planeado? Y le digo, la verdad, no, doctor, pero pues, digo, las cosas pasan por algo y pues, ya está. Y pues, mi esposo y yo, pues sí, os queremos pues tenerlo, queremos seguir con esto. Y me dice, ¿qué onda con lo de Brasil? Digo, pues me voy hacia Brasil. Y pues así me fui a Brasil. Entonces, estuve, estuve en Brasil como 20 días porque me tomé uno, aprovechando, me quedé unos días más estuve en Brasil como 20 días pero me dio como muchísima depresión estando en Brasil una porque estaba lejos de la niña de la, de la primera y dos porque como que no terminaba de asimilar lo del embarazo como dice Tania como que no, todavía no no, no asimilaba que, que venía otro bebé que, que tenía que prepararme otra vez como para, para lo mismo ¿no? entonces regreso de Brasil y el último día justo en el aeropuerto empecé sangrado. Entonces me empezó así a latir mi corazón horrible y a sentir una culpa y a decir, ay, es que porque me vine, porque... yo creo que entre el ajetreo de ir y venir, no, no lo sé, y justo como no, no fue un embarazo planeado, pues te malpasas, te desvelas y haces tantas cosas que yo creo que, que, que es, es, fue un tema de un descuido, un embarazo descuidado. Entonces este, pues, le hablo a mi esposo, no estaba justo en la escala de Perú, porque es escala de Perú a México, le hablo en Perú para decirle, oye, ¿sabes qué? Es que tengo sangrado y no sé qué hacer. Yo solo sé que dicen que cuando hay sangrado no hay que moverte, que es reposo y que tienes que quedarte ahí casi que inmóvil, ¿no? Me dice, ¿qué hago? Y me dice él, este, pues no, relájate, mira, tranquilízate, si te da tiempo busca un médico ahí en, en el aeropuerto, debe haber algún médico, algo que te puedan ayudar. Pues ya lo que hice básicamente fue relajarme, y decir, ok, voy a tratar de moverme lo menos posible, de cargar lo menos posible, literal, solo para subirme al avión, si es necesario pedir ayuda, y pues hasta ahí. Y pues sí, o sea, al final llegué a, llegué a México y llegué pues directo como, como a urgencias a un hospital. Y pues sí, era, era una amenaza de aborto y pues ya me dieron tratamiento y pues de ahí fue reposo absoluto, ¿no? Y pues de ahí, la verdad es que no regresé al laboratorio hasta que regresé a titularme. Regresé tal vez un par de veces como para terminar algunas cositas y regresé literal solo a hacer el, el examen de grado ya con el bebé en brazos. Yo creo como el de Tania estaba cuando, cuando fue mi examen de maestría, entonces ya, fue, ya era el segundo bebé. Eso fue en la maestría y ya para el doctorado pues como que dije bueno pues ya con dos hijos pues ya me olvido de eso, ¿no? Estuve un tiempo en casa pues criando a la, a la chiquita, como el periodo cuando están más, más bebitos y un día recibo la llamada del doctor La Guarda y me dice, oye Itzel, tú y yo tenemos algo pendiente, ¿cuándo vienes a ver lo del doctorado? Y yo pues me daba mucha pena decirle por teléfono, decirle, ¿sabe qué doctor? Pues ya lo pensé bien y yo creo que pues ya no lo voy a hacer. Y me dice, no, pues cuando vienes platicamos y pues le dije, pues voy mañana. Entonces, platicando con mi esposo, le digo, yo creo que ya no lo voy a hacer, pero voy a ir a hablar personalmente con el doctor para explicarle y pues digo, al final de cuentas, pues va, va a entender. Pues llegué al laboratorio, al cubículo del doctor La Guarda, me puse a platicar con él, empecé a, a contar, pues al final me terminó convenciendo de que sí sí si el doctorado, de que sí se podía hacer el doctorado y pues llegué a casa a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Sí voy a hacer el doctorado. Y, y eso y me dice, ya le platiqué, y, y digo, tengo la fortuna que tengo un esposo que realmente siempre, así siempre me ha apoyado en las cosas más locas que se me ocurren, claro. y yo le dije, pero si voy a entrar al doctorado, ahora sí voy a hacer una estancia, ahora sí voy a hacer esto, lo que no hice en la maestría, porque no quiero que pasen los años y terminar, pues no sé, este, este tiempo sin decir, ¿por qué no lo hice? no Y sentirme culpable por una cosa y sentirme culpable por la otra cosa, ¿no? Y pues así lo hice en el doctorado, me fui mes y medio a Estados Unidos. Con, sí, un poco con todo el dolor de mi corazón, el dejar a mis hijas, eh, a las dos. Pero pues sí, sí, no, no me arrepiento. Creo que fue una experiencia que valió muchísimo la pena y me siento muy satisfecha por lo que, por lo que pude aprender estando allá. Entonces, creo que son de las eh, experiencias más bonitas que, que, que he vivido. Y pues sí, básicamente sí. así fueron mis dos embarazos. Wow. La, culpa, ¿no? No, pues, la culpa nos pasan a las madres latinas Por todos lados Es que es increíble de, de, Es terrible De, de, de sí. hacerlo o no hacerlo Yo viajo ¿Y siéntes... mucho Bueno, con pandemia no Pero yo viajé Mucho con mis, mis primeros viajes Siempre fueron con los nenes de un año Cuando estaban recién dejando la teta Esperaba que eso, para poder ir Y yo viajé mucho eh, Y de hecho lo si no existiera la pandemia, también estaría viajando. Y, y por un lado, genera culpa, pero les recomiendo algo, ustedes que quizás los chicos son más jóvenes, disfrútenlo, porque es como esos días preciados que uno extraña a los hijos, sí, los extraña, pero hay un poquito de paz, hay un poquito de tiempo para uno, para escucharse y mimarse un rato, que en casa es como medio difícil. Entonces yo aprendí, mis viajes son cortitos, son de una semana, diez días pero me voy bastante viajo tres cuatro veces al año y cuando eran más chiquitos se extrañaba mucho hasta que una mamá más más grande que la científica me dijo empecé a disfrutar esos pequeños momentos sí. y aprendí a hacerlo así que les recomiendo a ustedes que ya que se hace el esfuerzo de dejar a los chicos de que otro otro adulto en mi caso es mi marido que por suerte también me acompaña un montón y cuida a los chicos pero también hacía muchas veces mi suegra eh, que se hace todo el esfuerzo económico, laboral y todo, dejar un poco la culpa en casa, eh, cuesta, pero lo recomiendo. Así que me alegra, Itzel, que te hayas animado y has hecho esa experiencia porque no te la va a quitar nadie. Sí, exacto. La Además, la culpa lia, la culpa te acompaña para todo, ¿no? Porque si dejas a los hijos, ¿por qué dejas a los hijos? Si estás con el hijo, ay, es que también tengo que trabajar y es que lo estoy dejando a todo un lado. O sea... Ahí va a estar la culpa, Entonces, Ahí ponla a un lado, <ríe> y tú echa para adelante, ¿no? Es verdad, uh, yo bueno, puedo, bueno, alimentando todo lo que nos han dicho la, nuestras amigas, Este realmente creo que es muy importante tener una persona de apoyo, sea pareja, sea mamá, sea abuela, sea quien sea, que, que realmente tú puedas decir, ¿sabes que Tengo cosas que hacer, tengo... En mi caso, una tesis que terminar amor, ¿puedes con el niño? Y él, o sea, tengo un, una pareja que realmente ha sido un motor muy grande también para mí. Porque si hubiera, si yo siento que si yo hubiera terminado con otra persona, creo como que me hubiera estancado y hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya mejor ya no hago nada, mejor ya me dedico a, a ser mamá nada más. O, o ya dejo la ciencia, o ahorita, y él es como, no, no, no, tú quieres hacer esto, vamos, vamos a hacerlo, y ¿sabes qué? Tienes que, junta, tienes entrevista, ahorita yo me hago cargo del niño, y aquí, y allá, y entre los dos, se hace un despapalle, y por eso es cierto, o sea, lo que dice Tamara, lo que dice Cel, tener una red de, de una persona que pueda estar contigo y apoyarte, y bueno, que sea mutuo, obviamente, no, no, no más es de un lado para otro, pero este, o sea, que decir, yo tengo toda la confianza de irme porque yo sé que mi bebé va a estar este, en unas manos adecuadas. ¿no? Pero es muy importante. Sí, yo tienes razón. Como, ah, perdón. Ah, sí, yo pero, quiero como, pero, es lo mismo ¿verdad? que... Bueno, en mi caso, los dos somos eh, científicos. También mi esposo, creo que es el que sale más de viaje. Y nosotros igual tenemos como todo un plan de coordinación de... Obviamente por pandemia ahorita pues no se ha podido, pero antes él era el que se iba cinco o seis veces. Y pues igual yo coordino mucho con mis papás. O sea, yo puedo decir que yo he ido con mi hija a todos lados. O sea, sí he tenido que mudarme a México. Yo me he regresado a México por el tiempo que necesité irme a México, seis meses. Metí a la niña a la escuela y tuve... Y a partir de ahí empecé a hacer mis viajes porque dije, es más fácil para mí moverme yo solita con la nena. Vámonos. Y sí, apoyo exactamente lo mismo que dice Tamara. O sea, esos viajes son como reenergizantes. Re son, o sea, regresas hasta... Como, I can do this, o sea, lo voy a lograr, sí vamos, tengo tres metas más por lograr, o sea, es como esas mini dosis, porque también como nosotros como mujeres necesitamos ese, ese espacio, ese silencio para callar todos nuestros fantasmitas que nos empiezan a decir, no, pero sí, pero ¿qué tienes que hacer? Porque al final como que tenemos eh, modelos a seguir, algunos que son como inalcanzables, que tú te preguntas, ¿pero cómo le hacen? Y lo que no sabemos es que realmente tal vez tengan a cinco personas que le están ayudando o tal vez no tengan a nadie. Pero tú te pones como esa meta y dices, ¿de verdad se puede, no se puede? Y también creo que algo que se vale decir si tus prioridades cambian a lo largo de tu maternidad. Si tú tenías ah, una meta cualquiera, la que tú tengas, y esa meta o esa, esa idea que tenías cambia, es válido, no pasa nada. Si decidiste ya no ser, por ejemplo, eh, ser docente y ahora decidiste ser un técnico, es válido y es igual de importante el trabajo que tú realices en cualquier posición que tú estés no, no pasa nada, ni dejas de ser más ni dejas de ser menos porque tus prioridades o porque tal vez esa posición o ese cambio que tú necesitas te va a permitir estar más tiempo con tus hijos está bien, si tú quieres trabajar medio tiempo porque es lo que tú necesitas para conseguir X meta, hazlo, o sea, creo que no hay como un camino lineal Dentro de la maternidad para conseguir tus metas. Hay muchísimas maneras de hacer las cosas. Entonces, creo que es algo como que siempre tenemos que tener en, en mente. Que hay muchas maneras de, de llegar a realizar tus sueños. Y más siendo mamá. No hay solo un camino. Y no tienes que sacrificar ni todo, ni tienes que hacer todo. Sí, porque... Que además está como esta forma de ser criadas, de lograr, de, de conseguir, de luchar y que además también hay una vo vocecita muy dentro de ti, no sé si a ustedes les pase, pero esa voz que dice, no voy a decir que no porque soy mamá, no voy a usarlo de pretexto para decir que no, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Y de pronto te metes en un tren de, de hacer un montón de cosas, pero ser mamá, pero ser esposa, pero ser mujer, pero y, oh, basta, ¿no? o sea está bien decir no quiero o está bien decir no puedo ahorita no puedo y no quiere decir que así va a ser para toda la vida ¿no? ahorita no, ahorita me voy a dar chance, ahorita le voy a meter más a mis artículos, ahorita le voy a meter más al crecimiento de mi hijo a llevarlo a su terapia de pie plano no sé, cosas así no este, pero está bien darnos un tiempo, yo me acuerdo que, que cuando yo veía la perspectiva de, de cuando yo iba a ser mamá y que, que veía que muchas investigadoras exitosas de esas eméritas consagradas eran eh, madres solteras o divorciadas, o no eran mamás, ¿no? Eh, o que eran personas que tenían todo así como, pues que no habían luchado tanto con una situación económica adversa o algo así. Y decía, bueno, entonces yo, o sea, ¿yo qué me puedo esperar? ¿No? Y hubo un momento en el que sí me dije, tal vez no fueron las palabras correctas, pero sí me dije, si ser mamá y dedicarle tiempo a mi hijo y dedicarme tiempo a mí, me vuelve una investigadora mediocre, entre comillas, claro, si eso me vuelve mediocre y que no voy a alcanzar todo según el sistema, pues yo lo, lo voy a hacer, lo voy a asumir y voy a gozar y no me voy a estar estresando por estas cosas. Y fue muy sorprendente ver que ser mamá me obligó a organizarme de otra forma y he conseguido un chorro de cosas más que cuando no era mamá, porque tenía todo el tiempo del mundo para estar jugando juegos tontos en Facebook y perdía el tiempo en lo que sea y me iba por el café y bla, bla. Y ahorita no. O sea, ahorita hago muchas cosas me organizo mejor y te digo, ¡Chin, chin! de haber sabido, o sea, antes hubiera, hubiera conquistado la cima del mundo desde hace mucho, pero la maternidad me obligó a organizarme. Sí, no vuelve ¿Tamara? eficientes, la maternidad, la maternidad nos vuelve eficientes, Tenemos, yo me acuerdo que, que mi eficiencia oh, en el laboratorio se volvió extrema cuando amamantaba, porque tenía que volver a, a, a dar la teta con mi... Con mi, segundo, con mi primer hijo lo, eh, yo tenía el jardín muy cerca del de donde yo trabajo, entonces podía ir rápido. Y con el segundo hijo yo me lo llevé directamente a la oficina. Entonces tenía un corralito y tenía una compañera de trabajo, ustedes la conocen, Lucía Ferra, era mi compañera de oficina, que se aguantaba que Nicolás estuviera en, el, en, el, en, el, en, el, en, en la oficina, y me ayudaba a calmarlo, nos turnábamos, la verdad que Lucía me ayudó un montón con, con mi hijo. Chiquito, y ahí viene el, el concepto de sororidad, que creo que es re importante, creo que acá también está saliendo eso de que, eh, porque muchas veces no son los hombres los que quizás no nos entiendan, muchas veces son las mujeres también que no nos apoyan, o, o no necesariamente que, eh, que no tengan hijos, las que no tienen hijos puede ser que no te entiendan, pero también hay como una cosa de que, tú uh, tuviste hijo, entonces a vos te retrasó. Yo fui mamá muy pronto con respecto a mi grupo. Yo, mi hijo tiene 12 años y la gran mayoría de mis amigas Tienen hijos que tienen 5 o 6 Que recién en, empiezan la primaria y, y a mí me costó eso también Como que mis pares me entiendan Bueno, pero yo ahora tengo mi hijo Y yo decidía, qué sé yo, no salir a comer No hacer un montón de cosas Yo quería estar en el tiempo de mi hijo Pero en el laboratorio me volvió eficiente Y la verdad que eh, eso es algo... Algo que, que funciona un montón. Y también lo que, lo que está bueno después, cuando ustedes vayan creciendo, y ustedes vayan formando su propio grupo de trabajo, yo tengo mi propio grupo de trabajo, somos casi todas mujeres, tenemos algunos hombres, que, pero somos casi todas mujeres, el, el poder generar el, el espacio de apoyos unas entre otras. En el grupo tenemos una, una del equipo que es mamá, que tiene un nene de dos años, y entonces bueno, nosotros sabemos que ella se va a ir a las 12 y cuarto. Tiene que, jardín, tiene, que jardín, tiene, que jardín, tiene que ir al jardín, y no hay como discusión, y si hay que hacer algo después, alguno siempre la va a ayudar, o tenemos otra chica que, que quedó, está embarazada, también embarazo de pandemia, eh, pero no puede ir a, a hacer nada porque está embarazada, y entonces estamos, hay otro de los chicos que le mira los cortes en el microscopio y le saca la foto para, para poder apoyarnos entre nosotros, eso son las cosas que creo que está bueno, que puedan ir cambiando los hábitos en la en, en academia, ¿no? O sea, cuando uno cambia los hábitos hacia la, los, las personas que va formando, los colegas, genera una ola de expansión y de cambio de cosas. Entonces, eh, no, no estigmatizar el embarazo es una de las primeras cosas que yo me planteé hacer en mi grupo de trabajo. Es una felicidad tener un hijo. Entonces hay que vivirlo así y, y requiere tiempos. Eh, reales, son reales los tiempos, de cuidado del cuerpo de la madre después del embarazo, de cuidado del niño cuando nació, de, del amamantamiento, de, del acompañamiento en el crecimiento, de poder ir al acto de la escuela, la feria de ciencia del hijo, de, de participar de la vida, de hacer la tarea, de, y, y yo creo que eso es importante, que si nosotras queremos tomar es, ese tiempo, que el ambiente laboral lo permita, igual en ciencias, trabajamos como negros, decimos acá en Argentina, que que trabajamos un montonazo, nadie nos dice, tenés que trabajar a las 5 hasta tal hora, si hay que quedarse escribiendo el paper, uno se queda, nadie te va a decir, no te vas a decir, ay no, la verdad que no lo escribo, O sea eh, no, no está esa diferencia quizás con otro trabajo, Entonces, es que además, para mí es un cambio de mentalidad. Yo creo que también tenemos un poco el síndrome de Estocolmo, que como que nuestro, nuestro trabajo es nuestro captor y nosotros queremos seguir ahí no queremos soltarlo y tenemos miedo de soltarlo ¿no? este, de ser libres y, y eh, no sé yo creo que eh, que eh, hacer como decíamos unas redes de, de apoyo es lo principal lo que dice sobre la, sor la sororidad creo que con los cambios que hay ahorita en el mundo las mujeres ya nos vemos distinto entre nosotras eh, yo toda, o sea, todavía me tocó vivirlo y hacerlo eh, eh, el ese, la envidia no como las rencillas que ni siquiera son tus enemigas pero hay algo que te dice como tengo que luchar contra ella no y hoy porque ella sí consigue y yo no no y ahorita la, esta mentalidad está cambiando en todas en todas eh, en todas las generaciones creo yo en mayor o menor medida y eso es sumamente importante eh, a Tania y a mí, que nos ha tocado vivir en, o, en un país distinto a nuestro país de origen, también formarte una red de apoyo de la nada, o sea, que, que tus amigas, que las, las mamás de los amiguitos de tu hijo se vuelven también tu red de apoyo, ¿no? Yo cuando estaba en Francia, pues estaba sola con mi hijo, ¿no? Yo soy madre soltera y estaba viviendo sola ya con él. Fue muy difícil y una vez tuve que irme a Londres me planeé un viaje súper cortito y dejé a mi hijo con las, con las que ya eran mi red de apoyo, ¿no? Y fue sumamente difícil, en el tren yo iba así escuchando mi, mi meditación y diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? Me sudaban las manos y ellas me mandaban fotos de él diciendo, mira, él está súper bien, y te estreses, ¿no? Pero, pero decir, bueno... Confío en ellas, ¿no? Ellas son mi red, ellas son mi apoyo, ellas son ahora mi familia acá y, y tengo que soltarlo, ¿no? Entonces yo creo que, que ese sentimiento es, es sumamente importante, ¿no? Sentirte apoyado y, y respaldado. Y lo más, se me hace muy triste que las instituciones no vayan a la par de este sentimiento, ¿no? de estos cambios. Como tú dices, bueno, eh, no sé si cuando tuviste tu primer eh, tu primer embarazo, no tuviste no tenías eh, como el paro de maternidad porque eras becaria. No sé si fue por eso y que ya después cuando tenías la planta ya pudiste hacer tu, tu descanso. Yo cuando me embaracé, eh, yo he tenido dos embarazos a término y, y el posgrado no sabía qué hacer conmigo. no A mí me dijeron pues deja el posgrado un rato mientras te vas y tienes tu hijo y crías y todo eso. Ya luego regresas y así de sí, pero si paro, ya no recibo la beca. Y entonces, ¿con qué comemos mi hijo y yo? ¿No? Y eso fue, eh, fue muy difícil para mí porque yo dije no tengo opción, yo no puedo parar. ¿No? Y además yo creo que también para el posgrado fue muy complicado porque yo creo que a ellos también les convendría que, la, que con ACID, que es quien nos da las becas, pues nos diera estos permisos de maternidad, ¿no? que dijera, puedes gozar de la beca, pero sin hacer nada por, no sé, tres meses, seis meses, lo que sea. Pero como no tienen estas soluciones, también entiendo que el posgrado tenía que decirme, pues, pues es que queremos que termines a tiempo, ¿no? entonces mejor vete un rato y luego regresas. ¿eh? Es muy complicado y... y... Además, yo tuve un pro, muchos problemas en el primer embarazo. Mi embarazo llegó a término, pero mi hijo nació muerto, lo cual fue lo peor de toda mi vida. Y el posgrado, o sea, nadie sabía qué hacer, ¿no? O sea, para mí fue lo peor, estaba deprimida, estaba en medio de mi examen de candidatura, que me fue fatal. El, el, la coordinación no sabía qué hacer conmigo. Eh, nadie sabía nada, ¿no? No teníamos apoyo... Eh, eh, psicológico al cual yo pudiera acudir así cercanamente y, y, y todo fue muy complicado, pero también entiendo que en las instituciones no pueden, ¿no? con los mecanismos que tienen actualmente, no pueden subsanarlo, ¿no? Entonces hacen lo que pueden y parchan ahí como sea. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos puede ayudar es esto, ¿no? Tener permisos de maternidad también, eh, financiados, ¿no? Que recibas dinero mientras estás fuera, eh, en, en las plazas, pues es más fácil que lo hagas, ¿no? Cuando ya estás contratado, pero cuando la eres verdad ya no. Lo siento mucho, no sabía que te había pasado eso. Me, no, lo siento, debe, debe haber sido muy duro. Yo perdí tres embarazos ante el primer hijo y fue muy duro, así que no me imagino, Alejandro, okay. no lo que sido para vos. En, en Argentina llevó siete años de lucha que, que en los eh, la, la licencia paga. Lo que se hace con los becarios, les cuento, porque quizás puede llegar a servir, eh, con las becarias que, que tienen embarazos y tienen hijos, eh, se les extiende la beca tres meses. Entonces vos te puedes ausentar tres meses, y en Argentina las becas terminan en abril. En, en est, cuando tenés un embarazo, pasan a terminar en julio. Y las, las que estamos en, en planta, eh, te permiten durante una, el año que estuviste embarazada, no informar, como diciendo que te dan un pase libre, es el año del embarazo y de la licencia. Es, es como un engaño en realidad, porque después cuando te presentás a promocionar, o cuando te presentás a un concurso, competís con un montón de más que no tuvieron ese año parado, que no tuvieron esa, esa cuestión. Y entonces te sirve circunstancialmente, y después en el avance de la carrera no te sirve. Entonces la, la carrera te lleva a que no pares nunca, y a que trabajes sin parar, y eso es dañino. Entonces hay, hay que tomarse igual los tiempos y como decía Tania, si, si no llego a la meta máxima, si decido tomar otro camino, si está, está bien. ¿no? No, los estándares mm. tienen que ser los personales, no los externos, para que uno se sienta satisfecho con, con uno mismo y no con lo que esperan los demás de uno. Porque si no, chicas, nos estresamos, nos volvemos locas, no cuidamos los chicos, la, la pasamos mal entonces hay que tratar de, de, de pasarla lo mejor posible ¿no? Tenemos, somos privilegiadas que hacemos un trabajo que nos gusta mucho que eso en el mundo es difícil ¿no? hacer un trabajo que uno lo disfruta que no le gusta que no es apasionado pero no hay que dejar la vida en eso a mí me costó muchos años aprenderlo Así que, pero bueno esperemos que las, las generaciones más jóvenes vayan aprendiendo los mates es muy cierto y algo para por... ah perdón Ay, perdón. Es muy cierto lo que dice Tamara y lo que dice Tania, porque, por ejemplo, en estos momentos, pues yo lo que estoy haciendo es el, el término de la tesis, pero también yo necesitaba trabajar para mantener a mi hijo y para que en mi familia nos fuera bien. Entonces, fuera de la ciencia también es un mundo, y es un mundo que la verdad es, peor, o sea, es pésimo, porque ahí, o sea, en los trabajos que te dan, son como, no, no son nada relacionados a lo que nos gusta o a lo que nos apasiona, pero son necesarios a veces, pues para tener algo que comer, ¿no? O para poder mantener al bebé, o para tener la casa, o para esto y lo otro, entonces las prioridades también cambian, cambian muchísimo, porque antes yo decía, pues mi prioridad es, a irme a, a un viaje, ¿no? Y ahorita digo, no, pues mi prioridad es, es que mi hijo este, vaya a, a, a su guardería para yo poder trabajar, para yo poder hacer esto, para que mi pareja y yo podamos. Entonces sí, es, es muy, este, muy difícil empatar todo, porque a mí que más me gustaría tener como, no sé, algo que ver con la ciencia en mi trabajo pero ahorita no se puede, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice Tania, si de repente se cambian los, los papeles, si de repente los caminos se cruzan, es válido. Pero, o sea, mi meta es seguir en la ciencia, mi meta es, eh, tengo muchos sueños a futuro, muchas metas, pero ahora yo ya veo con alguien así chiquito a mi lado que esté corriendo, como dicen ustedes ahí por, cuando defienda mi tesis, o cuando me vaya a alguna estancia, o sea, yo sueño mucho, mucho eso a futuro y, y me agrada o, o, o lo que me motiva es que también pues tengo personas que, que me alientan porque sí fue muy difícil, uh, también pues yo tuve un parto muy difícil, eh, mi hijo nació de ocho meses y yo me deprimí horrible también, o sea, igual Tania, igual este, Tamara, me deprimí horrible porque yo dije es que ya, ya me estanqué, o sea, fue muy feo el embarazo. Fue muy feo el parto. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? ¿Qué va a hacer de mí? Y porque todos mis sueños ya se frustraron. Y no es cierto. Solamente cambias un poco de perspectiva ante la, la inmensidad de todo un mundo de oportunidades que tienes. Y a veces se te cierra el mundo con algo muy pequeño. Entonces, yo siento que también no hay que ver a los niños como que se cierre tu mundo, sino que más bien expande, porque así tú necesitas organizarte, porque así tú necesitas ver qué vas a hacer primero y qué vas a hacer después para que el sea un hombre o sea una mujer de bien o de ciencia o de lo que quiera él, ¿no? Entonces, siento que también eso, eso va un poco así y aunque ahorita yo pues no estoy como tal en la ciencia solamente pues estoy terminando lo que es la tesis, pero yo sí quiero regresar. O sea, sí quiero, sí. O sea, si a mí me invitan a algún proyecto y es que jalo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es cierto todo lo que, lo que comentan. Sí, tiene mucha razón. Justo ahorita, Tamara nos está diciendo que ya es momento de irse, que ya lleva una hora sin cenar. Y Nico ya... Sí, si a... me están reclamando la comida, sí. me hacen señas por allá. Así Exacto. que yo me voy a despedir. Eh, les agradezco un montón la invitación, me encantó verlas. Mantengamos el contacto como siempre, nosotros nos vemos cada tantos años. Eh, <risa> así que muchísimas gracias por la invitación. Feliz día a todas, para todas, <risa> para las madres, acá es en octubre. Eh, y gracias por la invitación. Eh, buenas muchísimas noches gracias. A todos. Que descanse, Tamara. Hasta Dios, pronto. Gracias, hasta luego. <risa> Chau, chau. Bye. Bueno, Itzel, ¿tú sientes que. que que vas, o sea, ¿te sientes rezagada con respecto a tus colegas varones, a, a los compañeros de, de la generación en el posgrado o con los compañeros de laboratorio? Eh, ¿Sientes que, que el trato ha sido equitativo y que el mundo académico es equitativo o de plano no? Pues la verdad son como momentos, hay veces que sí siento mucho ese rezago que tú dices, Justo porque pues tus tiempos no son igual que los de, tal vez, un compañero varón soltero. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Yo veo que de repente muchos como que se pusieron a escribir artículos y hacer y deshacer, ¿no? Y sí, yo estoy en pandemia con un doctorado, con una tesis, pero con dos hijas en clase en línea. Y hacer comida, lavar ropa, desayunar. Entonces, pues realmente cuando te sientas ya a querer cumplir con eso, pues vas como si sí vas dando pasos, pero son pasos más pequeñitos, ¿no? Entonces, de repente te empieza a pesar mucho como ese rezago, ¿no? Y pasa lo que, lo que decía Tania, ¿no? Empezamos a compararnos, ¿no? Y algo que, que yo he entendido, de repente es como entender que, que el contexto de la otra persona no es igual que el tuyo, ¿no? Y que a final de cuentas yo, yo estoy bajo este contexto porque fue una decisión que yo decidí asumir, ¿no? De decir, ok, lo voy a hacer, ¿no? Me voy a aventurar y voy a, tengo como un leno, yo voy a hacerlo eh, hasta donde yo pueda, hasta donde yo sienta que, que, que, que puedo y puedo hacer el esfuerzo, voy a estar ahí. No me quiero rendir antes de tiempo. Y sí, de repente sí siento un poco un rezago, pero también quiero decirte que, que mucha de la gente con la que me, me he rodeado, incluyéndolas a ustedes, eh, creo que, que siempre me motivan mucho, ¿no? Porque en ese tiempo de pandemia sí ha habido momentos en los que de verdad he, he querido decir, ya, o sea, ya no, ya no quiero saber nada del doctorado, ya no, porque hay días que no duermo pensando en lo que tengo que entregar, lo que tengo que hacer y que sé que no he hecho. Y estoy con mis hijas y estoy pensando, lo que tú decías, tengo que estar trabajando, ¿no? No tengo que estar ahorita en el parque de diversiones, tengo que estar trabajando, ¿no? O, o tengo que estar... Eh, eh, un cumpleaños y digo, bueno, estoy aquí en el cumpleaños, pero tengo que estar trabajando, ¿no? Entonces sentir como, como esa culpa, si, si hay momentos en los que tengo que parar y decir, a ver, espérate tantito y como reordenar mis prioridades, ¿no? Y como tú dices, retomar como el plan de organización otra vez y decir, ok, vamos a organizarnos otra vez para, sí, si tal vez, el, el, ya, o sea, yo de mi mente ya quité las comparaciones, ¿no? Y te digo, es este tema de, del rezago, ¿no? De decir, pues digo, como mujeres sí, sí, creo que sí aún, y, y sobre todo en, en nuestro país, ¿no? Está como mu, mucho eso, ¿no? Como que tú por ser la madre y la mujer, tú eres la, la única responsable de lo que pase con los hijos, ¿no? Que si el hijo va mal en la escuela es tu culpa, ¿no? Que si el hijo está mal alimentado es tu culpa, ¿no? Que si el hijo, o sea, todo es tu culpa, ¿no? Y, y es mucha la cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero sí es como... Irte, pues, digo, vivimos con eso y estamos todo el, todo el tiempo expuestas a eso, ¿no? Es como irte lo sacudiendo un poco, irlo asimilando no es tan fácil. Hay días que si digo yo ya no quiero saber nada de esto, ya, o sea, ya quiero olvidarme. Pero hay días que me motivan mucho justo con, con, con, con gente como ustedes, mis compañeros de laboratorio, ¿no? Que me dicen, sí puedes, sí puedes, échale ganas, ¿no? Ya te falta bien poquito, ¿no? O sea, ya, ya da, haz el último esfuerzo y ya ya estás casi del otro lado, ¿no? Entonces sí, sí, de repente siento uno así, pero es, es como trabajar mucho, como dice Tania, ¿no? con uno mismo ir asimilando las cosas, ir como aceptando también tu contexto, tu realidad. Pero siempre, un amigo me decía, justo un amigo de laboratorio, cuando de repente yo lloraba. no, Me recuerdo que una vez tomé una, una materia de genética, no sé por qué me, se me alocó y decidí tomar esa materia, que era genética cuantitativa. no, Entonces sufrí muchísimo con esa materia. Llegué un día al laboratorio, literal, llorando así, llorando, porque me habían entregado mi examen y había reprobado el examen. Entonces, eh, yo me sentía mal porque yo sabía que la verdad es que no había estudiado lo suficiente como para poder aprobar el examen, ¿no? Entonces, pues ya me puse a llorar. Y ese día, un compañero que es muy callado, porque él pocas veces se expresaba, se acercó conmigo y me dijo: Es que no te sientas mal. Tienes que entender que tienes prioridades y que en este momento en tu vida, tu prioridad son tus hijas, si sí está el doctorado si sí está esto, pero tu prioridad son tus hijas, si no te sientas mal por priorizar eh, o sea, no te sientas mal por estar con tus hijas y por no haber estudiado lo suficiente porque no te dio tiempo, ¿no? Pues simplemente, pues así míralo, prepárate trata de sacar tu materia y relájate, me decía, no, no llores porque no me gusta verte llorar, ¿no? no me gusta verte así, entonces si sí, de repente son como, como momentos y como esas palabras te van quedando mucho yo creo que en este caminar y como que de ahí te agarras, ¿no? Para decir, ok, estoy en una crisis de esas que tantas veces ya viví, pero sí se puede. Pues ya pudiste, hija, ya que ah, te falta. Te sí. quiero como complementar con, con Itze. Uh -huh. Al final, eh, es importante entender que no, no se puede controlar todo. Solo puedes controlar una cosa y lo que tienes es a tu familia y punto. O sea, ¿qué más puedes hacer? Eh, en mi caso con mi esposo lo que hacemos es, ok, ¿quién necesita, quién tiene la prioridad más grande de entregar algo? Tú o yo. Por ahorita, o sea, lo que se necesita hacer en dos, tres días, que es tu fecha límite. Pues tú, pues órale, toda la energía se va para ese lado. Yo, ahora segundo. Entonces, de esa manera hemos como navegado todo este tiempo de, ok, yo me sacrifico toda esta semana, no voy a hacer nada, estoy consciente que no voy a poder avanzar nada, pero la siguiente semana... Yo necesito hacer A y B oral, entonces tú haces A y B. Y así hemos como, la verdad, hemos logrado muchas cosas. Obviamente, en mi caso, pues yo son pasos más chiquitos, pasos bebés. Y también otra cosa que yo he aprendido es a decir eh, a mi advisor, es, ok, ¿qué tanto tengo que avanzar? Tanto, ok, yo no puedo avanzar tanto en una semana. Te voy a dar dos cosas, y son las que sí puedo controlar, y esas dos cosas te las voy a entregar. Y así he ido ...entregando de poquito en poquito, pero al final, o sea, ya sumándolo ha sido demasiado. Y yo también dejo de meterme esa presión de necesito editar 700 láminas. No, no voy a editar 700 láminas en una semana. Puedo editar dos. Perfecto. Es lo único que puedo hacer. Y me siento orgullosa cuando veo esas dos láminas terminadas y digo, ok, lo logré en una semana. Sí, me tomé más de lo normal, pero pues es lo que puedo hacer. Tengo, como Itzel igual, tengo una niña, apenas empezó el preschool... Apenas se me liberó un cachito de espacio, tenemos una situación con mi hijo ahorita que tengo que me demanda demasiado tiempo, no por ser bebé, sino por otra situación específica, entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, me dedico a mi bebé. ¿Por qué? Porque van a ser chiquitos tan poquito tiempo. Mi carrera profesional apenas está arrancando, no hay prisa. No hay prisa por querer comernos al mundo, no hay prisa, lo puedes lograr, hay tiempo para todo y todo va a llegar. Si me tardé 5, 6, 7, 10 años, pues ¿quién, la única, que, la única que, que pone esa crítica soy yo. Nadie me va a venir a preguntar, ¿cuánto tiempo te tardaste? Híjole, ¿y por qué? La razón es mía y es personal. No tengo por qué justificar ante nadie las decisiones que yo tomo. Y es algo que también tenemos que aprender. No tienes que dar explicaciones a nadie. Lo que a ti te funciona, te funciona. Y te aplaudo y te apoyo. No te voy a criticar. Porque no estoy ni en tu situación, ni estoy en tus zapatos. Entonces, es algo como que tenerlo aquí. Porque la culpa como mamá va a estar siempre, toda la vida. Pero hay que saber sentarla a tu lado y caminar con ella. Punto. Porque no se va a ir. Siempre va a estar. Eso es cierto. O sea, de repente a mí también, o sea, a, a mí se ha llegado a personas que me dicen, oye, pero es que ¿por qué no has terminado? Y yo... Ay, es que digo, es que tengo que trabajar, tengo que estar con el bebé, tengo que hacer esto en la casa, el carro, esto, el otro y me dicen, "Pero pues es que ya ve cuánto tienes ya con eso." Y yo así de, "O sea, si vieran el sacrificio que uno mismo hace porque que desayuno, comida, cena, que el niño, que la guardería, que el trabajo, que el marido, que esto te tomas a las 2 de la mañana, que todos están dormidos unos 15, 20 minutos para escribir algo que ahí que se te ocurrió desde antier, pero apenas tienes esa chanza y, y, y lo haces y lo, Ay, es que no has avanzado. Ay, oh. O una vez a mí me llegaron a decir un comentario que me dijeron, Ve, estudiaste una carrera y ve lo que estás haciendo de trabajo, nada que ver. Y me quedé así de, ok, o sea, sí, yo entiendo que no estoy trabajando de lo que estudié, pero no pienso quedarme en este trabajo por siempre. Quiero crecer, quiero hacer, pero yo necesito ahorita estar con mi bebé, necesito estar aquí, porque... Como sabemos, hay veces en que no nos contratan porque necesitan eh, el 100% de nuestro tiempo o necesitan el 100% de salidas a campo o necesitan que uno esté yendo y viniendo y así. Sí, sí. No, el, el bebé demanda más, este la casa, todo eso. Entonces, sí, esa frase pues sí sí me caló, que dije, sí es cierto, o sea, ahorita yo estudié y me nos hemos... Como todas aquí nos hemos, este, como matado muchos años por llegar a donde estamos y que alguien venga y te diga, mmm, pues ve, eh, haces esto, pero pues debería estar haciendo aquello. Pues tú, vive tu vida. <ríe> y ya, o sea, nosotros, déjanos en paz a mi bebé y a mí, a mi esposo y a mí, nosotros sabremos en qué momento se regresa o en qué momento se sigue, porque sí es, es bastante complicado, pero... Hay una satisfacción muy grande porque yo veo o me despierta una sonrisa y digo yo, wow, estoy haciendo las cosas bien. No me tienes por qué venir a decirme que las haga distintas si yo siento que lo estoy haciendo bien. ¿no? Sí, yo cuando, cuando le dije a mi mamá, mamá, me gané una beca para irme de postdoc a Francia. Ella muy amorosamente me contestó, ¿y si vas a poder? Y yo, no pues gracias, ma, gracias por, por el voto de confianza, ¿no? Ya después me dijo, oye, mira, si quieres, eh, déjanos a tu hijo, ¿no? Quédate, que, que Iñaki se quede con nosotros para que tú puedas trabajar allá bien, para que no te preocupes, para que saques adelante tu proyecto y todo. Y así no, no estás preocupada. Y yo le dije, es que mamá, no puedo. O sea, yo no me puedo ir allá y dejarlo dos años eso es simplemente imposible es mi hijo y se va a ir conmigo y yo no sé cómo nos va a ir pero o sea vamos pegados no eh, somos un paquete ya no somos este no estamos este como entes aislados no y como dices de pronto pues sí una se les ve súper difícil pero me da tanta satisfacción saber que mi hijo conoció otra cultura que aprendió a hablar perfectamente otro idioma que él ahora tiene una visión del mundo muy distinta a la que hubiera tenido si se, si se quedaba aquí con mis papás, ¿no? Entonces, pues sí, al final fue muy satisfactorio y además produjo un montón de artículos que yo nunca me imaginé que podría lograr tanto en tan poco, ¿no? Este, entonces es, es eso, ¿no? Como que, que además empiezas a, a, a presionarte un poquito más en buen sentido, ¿no? Como... Sí puedo, ¿no? y sí puedo también eso. Entonces, este darte cuenta de lo que logras tú sola y que lo que logras como familia es impresionante y es altamente satisfactorio, ¿no? Ver esas mentecillas ahí tan despiertas. Yo les decía que mi hijo es un chamaco súper preguntón y súper analítico, y es que ¿por qué, mamá? O de pronto le habla así... A su maestra sobre, y entonces es que, es que se murió no sé quién, y es que pasó esto, y lo habla como muy sin, sin tapujos, y la maestra se queda impresionada de, ¿qué? ¿Por qué, me estás, ¿Por qué estás utilizando esas palabras? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué me cuestionas? No? Una vez le dijo, es que maestra, así no se pronuncia la B, usted, usted lo está haciendo como B, y eso está mal, y yo así como, tráganme tierra pero al final creo que, que esa parte de mí como científica la he, la he heredado a él y, que, y creo que eso al final también se vuelve muy satisfactorio, ¿no? La forma como ellos crecen, se desarrollan y se cuestionan teniendo una mamá científico, yo creo que también es una de las grandes cosas que debemos de valorar nosotras, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a sus hijos? En mi caso, mi hija es una niña de, de museo, colección, o sea, mi hija desde dos meses está metida en el museo. O sea, el museo es como su casa extendida. Se sabe todo, contesta. ¿A dónde vas, ma? ¿Vas a trabajar en la colección? En el microscopio. O sea, tiene como un vocabulario que no es un vocabulario normal de cualquier niño. Corrige a las personas cuando... No, esos son fósiles. Y esto es tal, o sea, sí hay una mentalidad muy distinta. Igual porque... O sea, a lo que tú expones a tus hijos. Y no necesariamente tienes que tener un nivel académico para exponer a tus hijos a cualquier tema. O sea, es algo que viene de la educación, es la manera de que tú decides criar o el camino que tú decías con tus hijos al final. Pero sí noto que hay un chip, una manera de observación, es, una, es un mundo diferente a través de sus ojos de cómo observan la naturaleza, cómo observan las cosas y cómo lo expresan al final sí sí noto, yo también siento que hay una diferencia, pero sí, al final mi hijo igual se crió como Tamara en un corral, ahí en una carreola, y ni modo y le tocó, y, y pues no me siento mal porque es lo que tenía en ese momento para yo ofrecerle, y era la única manera que yo encontraba para poder trabajar y que se me y que me dieron la oportunidad de poder hacerlo eh, aquí en el Museo de San Antonio de Los Ángeles o sea, igual cuando iba a Florida o cuando he ido a Florida, me dejan llevar a mi hijo, y yo sé, o sea, que Llegado tarde, ¿por qué? Porque sí sé que la molesto lo menos. O sea, llego a ciertos horarios donde sé que si sí va a llorar, no hay tanto problema porque ya casi todo el mundo va de salida. Tampoco es voy a llegar a las 8 con mi bebé llorando, pero sí puedo llegar a las 3 y ya le quedan dos horas a las personas. O sea, un balance al final, ¿no? Donde tú también encuentres donde molestes lo menos, pero también avances y trabajes. ¿Avi? ¿Quieres ah, hablar? No, este. Ya decía, pues mi bebé es muy pequeño todavía, o sea, tiene ocho mesesitos, casi nueve, pero es el bebé más despierto que yo he conocido en toda la vida. Yo siempre, yo le dije a, a, mi, a mi pareja, le dije, yo quiero que este niño sea un niño de ciencia y yo quiero que este niño sea un niño de mar, porque yo, lo, yo amo el mar, yo amo la ciencia, entonces yo quiero que mi hijo sea así. Y me dice, no, pues él va a decidir qué es lo que quiere ser de grande, ¿no? Pero sí, o sea, yo, este, cuando estaba más pequeñito, nosotros le compramos un, una ballena. Y fue su mejor amiga durante muchos meses. Ya la tenía bien rota, ya la tenía bien fea, pero era su mejor amiga. Y le digo, yo creo que vamos por un buen camino. Y sí, es cierto. O sea, cuando yo me tenía que llevar a mi, a mi bebé a trabajar también, era como intentar molestar menos a las personas con las que trabajas, pero no pude empatar esas dos cosas y pues tuvo que irse a una guardería. Y muchas personas sí me dijeron, es que prefieres dejar a tu hijo con otra gente que tenerlo contigo. Le digo, no, no es eso. Lo que pasa es que yo necesito tener este espacio o estas, este tiempo para poder trabajar, ser eficiente y regresar yo con mi hijo y darle todo el amor que, que, que no le pude dar en esas horas. Le digo, ¿para qué? Para que al final del día, este... Pod podamos uh, empatar tanto económicamente, como afectivamente como en la familia, como con todo. Entonces sí, o sea, sí, sí, es, es verdad. Eh, mi hijo es muy, muy, muy juguetón ya apenas tiene ocho mesecitos, él ya se para, él ya anda para todos lados, ve, este, ve cosas o a veces que pongo mis documentales que, que mi pareja me dice, ay, otra vez, <ríe> y este, pongo mis documentales y él también está de, ay, sí, sí, ven y todo. Entonces, sí, o sea, se puede empatar y los niños van creciendo con, con esa enseñanza de que tienen que ser analíticos, de que tienen que ser como, como tu hijo, Ale, o como tu hijo Tania, eh, tienen que ser analíticos, tienen que cuestionarse todo, como todos los niños tienen que hacerlo para que crezcan, sin esos tampoco da miedo hacer esto, o me da miedo hablar en público, o me da miedo decir esto, porque pues se supone que pues, para formar grandes científicos se necesita de pequeñas acciones, ¿no? Y vamos muy bien, chicas. Muy bien. Sí, pues la verdad es que sí. Ay, eh, Itzel, ya son las 7.24, entonces yo creo que ya es momento de ir cerrando. ¿Les parece bien? No sé qué tal anden de tiempo. Entonces, Itzel, eh, ¿te gustaría terminar en darle un mensaje a quien sea allá afuera, a los hombres que son esposos de científicas o a las mujeres que están pensando si quieren ser mamás o a los coordinadores de posgrado. ¿Qué, ¿Con qué idea te gustaría cerrar esta reunión? Sí, pues yo eh, puedo decir, ¿no? Yo creo que al final del día la maternidad es una elección y pues para que decidimos ser mamás... Eh, Sí, no no, no no, quiero mentir, decir, ay, todo va a ser fácil y siempre va a estar rodeado de gente que te apoye, porque hay, hay veces que, que no. Yo, por ejemplo, mi, mi apoyo pues, siempre ha sido mi mamá, mi suegra, mi hermana, una de mis hermanas, pero hay veces que te dicen no y se vale, porque, porque pues, al final de cuentas el hijo es nuestro, ¿no? Pero eh, sí es, eh, creo que, que, que sí tienes grandes satisfacciones como el, el aventurarte, ¿no? El, el, no, el, no renun el no tener que renunciar, como decía Abby hace rato, no, no, no, no pensar, no tener ese, esa idea de que por tener los hijos ya se te arruinó la vida, porque es algo que traemos también muy culturalmente, ¿no? de que ya tienes hijos y ya olvídate de todo lo que quieras hacer, sino todo lo contrario, ¿no? que sean como ese motor, esa motivación como para, para, para seguir adelante, ¿no? decías eh, con, con referente a la pregunta pasada, no Creo que una de las satisfacciones de, de, de decidir, ¿verdad? Ser mamá y, y seguir una carrera científica es justo cuando ves a tus hijos. Yo, por ejemplo, Elena tiene 10 años, ¿no? Ya, ya tiene 10 años ella, desde que yo inicié esto, ¿no? Y, y pues el verlos eh, crecer, dices tú, el querer descubrir, conocer. Ella dice que quiere ser paleontóloga, justamente. Ella quiere ser paleontóloga. Y apenas eh, me dio mucha risa y le lo contaba yo a mi esposo, pero compré un elote un elote para comer, y traía un gusanito. Entonces ella sacó el gusanito y me dijo, oye mamá, ¿cómo lo puedo matar? Es que lo quiero mirar en un microscopio que le trajeron los reyes, pero no lo quiero apachurrar, dice, lo quiero ver así completito, ¿no? Como está. Y le dije, ah, pues échalo en alcohol. Y lo echó en alcohol, y estuvo ahí viendo, lo acomodó. Al final el gusanito quedó tieso, ¿no? Y le dice mi, mi, mi otra hija, la más, la más pequeña, ella tiene seis años. ¿Qué vas a hacer con ese gusanito? Y le dice, tengo muchos planes con él. Entonces le preguntaba yo a, a mi hija, ¿y qué quieres hacer? No, mamá, es que quiero ver cómo son sus ojitos, porque yo nunca he mirado los ojitos de un gusano. Y dice, sí tiene ojos, mamá. Entonces, eh, como que esas satisfacciones de ver que, que indirectamente eh, tus hijos eh, te miran, ¿no? Como, como ese ejemplo, tú eres la, la figura más importante para ellos. Y el ver que, que, que en ellos también no hay freno no de decir lo, lo que quiero hacer, no lo quiero lograr y, y lo quiero conseguir. Creo que vale mucho la pena, ¿no? O sea, creo que vale mucho la pena. Uno lo, la sufre, por ejemplo, los días de estrés, que hay que entregar, las deadlines es, son mis peores amigas, porque siempre que me llegan las deadlines es cuando eh, literal es 24-7 trabajando, porque es la única forma en la que voy a lograr sacar el, el trabajo. Pero creo que después de que pasa... Eh, te sientes muy satisfecha con lo que has hecho, te sientes muy, muy contenta como dice Tania, ¿no? A lo mejor no vas al paso de los demás, pero vas a tu ritmo bajo tu contexto, con tus recursos y pues la cosa es no rendirse ¿no? Y para las que pues decidan seguir una carrera científica y ser mamás pues anímense, yo creo que sí vale mucho la pena, yo creo que al final del día, yo no pienso ni de la maestría ni del doctorado, ya estoy por terminar el doctorado eh, me anda haciendo cosquillitas un postdoc no lo sé todavía pero, pero si sí, sí, sí se da, como dice Tania, se va a dar, tal vez descanse un poco, se va a dar, y si no se va a dar, pues también. Y, y pues sí, sí, el, el, el asunto es, es eso, no, no rendirnos en el, en el camino y pues seguir, seguir adelante. Muy bien. Abby, ¿tú con qué quieres cerrar? Pues yo quiero agradecerles a todas ustedes <risa> por uh, invitarme y, y decir pues realmente que todo se puede lograr con constancia, determinación y tiempo. También es como, como lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, yo creo que necesitamos también tiempo para nosotras. No todo se tiene que enfrascar en el trabajo, no todo se tiene que enfrascar en tesis, doctorado, esto, lo otro. Tienes que tener un tiempo para ti decirte, y consentirte, decirte ¡Ay, hoy me voy a ir al parquecito de la esquina y me voy a comer un chocolate! Y regresar a casa hasta feliz, ¿no? O sea, tranquila, más, más amable, a veces hasta con los propios hijos de que de repente ya te tienen así y eh, que el asesor de Tessie también ya lo quieres ahorcar. Entonces, sí, también hacer énfasis en ti mismo, en... En tu paz mental, porque a veces es muy necesario. Y este, y pues nada, a seguirle y a darle, y pues a no detenerse más que nada. Y si se necesita detener, es para reflexionar, organizar y seguir. Y pues eso es todo. Muchas gracias, Abby. Tania. Listo. Yo, ¿qué les quisiera decir? Pues que si deciden ser mamás en la ciencia, es muy válido, también como no serlo. Cada quien toma esa decisión y, y ser empáticos con las personas al final, porque cada quien tiene una historia de vida súper diferente. Y si alguien te pide ayuda, escucharlos, apoyarlos en lo que puedas y no juzgar a nadie por las decisiones que tomaron al final. Eh, claro que se puede, también eh, creo que es importante que cuando decides ser mamá en cualquier eh, estado de tu nivel académico, estás iniciando tu licenciatura, tu maestría, doctorado, postdoc, lo que sea, eh, crees esa, esa, esa red de apoyo, no solo con tu familia cercana, si es que la tienes, pero si, la, si no tienes familia cercana, como en mi caso que no tenemos familia cercana, crees esa red de apoyo fuera de, de o sea, tu comunidad y te apoyes de ellos en todo el tiempo porque al final como persona, como mamá, como mujer necesitas, necesitas el estar con un par necesitas hablar con alguien de este día fue muy pesado pero no significa que el día de mañana va a ser igual va a ser tal vez peor o va a ser mejor o sea todos los días como mujer y como la, en la maternidad pues ahí estás arriba y a veces estás abajo y a veces que se vale decir no quiero y no puedo y, y así estoy bien. Y hay veces que te puedes levantar súper animada y decir, ah lo voy a lograr! Y voy a... ¡Está bien! O sea, al final, la cual, cual sea tu decisión dentro de... O sea, dentro de tu maternidad, que la, la, la tomes como... La abraces la y te sientas como todo el tiempo dispuesta a que las cosas van a cambiar. Porque, pues, como sabemos nosotros, nuestros hijos van a tener distintas decisiones y van a... Al final querer decirnos mil y un cosas y nosotras por más que digamos, no, ese no es el camino correcto, pues es lo que ellos quieren, lo tienes que apoyar. Y es lo mismo para ti, o sea, no, no ser tan críticas con nosotras mismas. Y que al final en, en la maternidad sí hay muchos cambios como mujer, o sea, sí hay un antes y después de ser mamá y mucho más, o sea, en general. Y aparte si le sumas el ser antes y después mamá académica, es otro, es otro mundo y es algo que creo que tendremos que empezar como a visibilizar un poquito más y decir que sí somos muchas, que está difícil, que se pone bien bueno más adelante, sí también, y hay algo que creo que no tocamos y que sería válido tocar, Alexa, el hecho de cuando estamos en una conferencia, el tener apoyo dentro de conferencias, dentro de foros, no conferencias, en general, foros, cual sea el foro, que podamos sentirnos como parte de, que podemos llevar a nuestra familia y no somos como las, que seamos alguien más, o sea, algo fuera de. Si no somos parte de, puedo estar aquí echando relajo, puedo decir mil cosas, pero también necesito atender mi tiempo de mamá y necesito estar con mi familia, porque es muy válido. Entonces yo creo que hay, hay muchas cosas que aún se tienen que cambiar dentro de la comunidad en general de Latinoamérica, internacional, donde nos den los espacios o nos den las oportunidades de tener por lo menos un childcare Que puedo ir a, a una conferencia, tal vez no me puedo quedar los cinco días, me puedo quedar tres, pero si esos tres me ofrezcan un lugar donde puedan cuidar a mi hijo, perfecto. ¿Por qué? Porque si no, al final no puedes... Participar porque tienes que arreglar tu vida alrededor de una sola actividad y no todos tenemos los recursos económicos para poder dejarlos, irlos, llevarte a todos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, aún muchos temas que se tienen que tocar: desde la salud mental, dentro de siendo mamás de la academia, sin ser mamás en academia, la salud mental en general, el apoyarnos entre nosotros. O sea, hay muchas cosas que aún tienen que empezar a a saltar entre nuestras cabecitas y, y reconocer que son cosas que son válidas y que todos necesitamos como ese apoyo en cualquier nivel en el que estemos, porque no solo son las mujeres, también hay papás que tienen hijos, o sea, todos tenemos familia al final, como sea, tu pareja o no, pero que nos sentamos incluidos dentro de, de esas actividades. Entonces, yo creo que muchas gracias por abrir este foro, creo que se puede dar para más, qué cosas pueden cambiar, qué cosas necesitan este, mejorar, etcétera, pero... Al final, no tengan miedo y es una decisión muy personal y cual sea lo que decida, está lo correcto. Muchas gracias. Pues sí, yo estaba pensando que, con qué quiero cerrar y la verdad es que eh, yo creo que entre mujeres podemos encontrar a nuestras amigas o a esa colega a la que le tenemos confianza y, y volverla parte de nuestra red de apoyo. Creo que las cosas, entre, las relaciones entre mujeres están cambiando para bien, o así lo siento yo, y eso me da mucha satisfacción. Eh, eh, sería muy redundante si hablo más acerca de, vamos chicas, si se puede y todo eso, yo, ya lo dijeron ustedes. Mi mensaje, mi idea para cerrar, justo iba en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como parte de la, de la, de la, del mundo académico, del mundo científico? ¿Qué estamos haciendo para darle cabida a las madres? ¿Qué estamos haciendo para darle cabida a las familias? Porque pareciera que eso no existe, ¿no? O sea, hay científicos que se están metidos en su oficina o en su laboratorio por años y, y, y ya, ¿no? Pareciera que no tienen una vida aparte. Entonces, esa es la idea con la que quiero cerrar cada uno de nosotros, ¿qué está haciendo para darle cabida? ¿no? Tamara nos, nos comentó sobre lo que hacía para darle cabida a la maternidad de sus alumnas. ¿no? Hay investigadores que, que tienen ahí una cuna viajera en su oficina para darle cabida a los hijos de sus estudiantes. ¿no? En las redes sociales están las fotos del maestro que está dando clases cargando al bebé de la alumna. ¿no? Entonces... ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿no? Nosotros como estudiantes, como investigadores, como eh, parte de, de un posgrado, de un cuerpo académico eh, formal, ¿no? los que están organizando congresos, ¿qué están haciendo? Hay congresos donde dan becas para que puedas llevar a tu hijo, ¿no? que tienen una sala especial para cuidar a todos los hijos de todos los investigadores que los lleven, mientras todos están atendiendo su, el, las ponencias, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos pensando en eso, y cada uno de nosotros yo creo que se lo tiene que preguntar, ¿no? Eh, ¿Yo puedo ayudar a mis compañeras mamás? O, ¿O qué puedo hacer, no? ¿Puedo alzar la voz al menos? Puedo compartir esa información, puedo exigir ¿no? eh, a, a las autoridades que les co competentes al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una invitación para todos y principalmente para los hombres. Porque cuando hablamos de maternidad es como, ah, sale, ¿no? Es tema de mujeres. Pero no, o sea, eh, eh, eh, justo por estas desigualdades y de estas eh, eh, faltas de equidad, es que necesitamos que los hombres también alcen la voz y también se pongan en nuestros zapatos y también exijan que estas cosas se, se tomen en cuenta para que también los hombres empiecen poco a poco a vivir sus paternidades a vivir a sus familias y que cada vez eh, la balanza se equilibra un poco más, ¿no? Entonces, eh, ese es mi mensaje para todos, pero yo creo que especialmente para los hombres. Necesitamos de su apoyo, necesitamos que, que tomen en cuenta todo esto que ya se habló, ¿no? Porque solitas, solitas contra el mundo nos va a costar más trabajo que si ellos nos apoyan, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje y pues... Muchísimas gracias a todas. La verdad es que podríamos pasarnos aquí echando el chal un rato todo tema, <risa> pero ya se nos pasó una hora y cuarenta, así de rápido. Entonces, mujeres, eh, toda mi admiración a cada una de ustedes. Son mujeres súper valiosas, súper aguerridas. Yo sé que son palabras que se dicen mucho y más en estos días, pero en verdad, eh, mi admiración completa para cada una de ustedes. Muchas gracias por asistir y espero que en algún momento podamos platicar más al respecto. Bueno, Muchas gracias Gracias a todas ustedes. Nos vemos después y ya sigan ahí eh, la página de Facebook de la REMEC para que sigan viendo las otras pláticas que tendremos más adelante. Muchas gracias. Gracias. Hasta muchísimas pronto. Por Hasta luego. Cuídense mucho. Adiós. Buenas noches.